¿Qué tal Rafa, cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Fenomenal, pues simplemente estamos aquí para recordar a nuestros amigos, a nuestros socios de negocio, a nuestros clientes, que el día 13 de diciembre estaremos en una nueva sede en Barcelona. AENOR siempre ha estado presente en Cataluña y simplemente con una nueva sede vamos a renovar y a remozar esa estrategia y ese acompañamiento a las empresas catalanas. ¿En qué va a consistir el, el evento? Tú lo has dicho, lo primero es ese redoblar la apuesta por la sociedad catalana a través de su empresariado. Gracias a la invitación que, han hecho, que ha hecho Sánchez Gibre y todo Foment para que estemos en su edificio, nosotros estamos encantados de poder encontrarnos allí con todos nuestros clientes y con todos los que quieran ser clientes de AENOR en Cataluña. Y allí vamos a hablar eminentemente de sostenibilidad, en todos los ángulos de la sostenibilidad. Y vamos a celebrar que en el año 89 el primer cliente al que le entregamos la ISO 9001 fue un cliente de Cataluña. Pues fenomenal, nos vemos el día 13 en Barcelona con nuestros socios de negocio, con nuestros clientes y con nuestros amigos. El 13 nos vemos allí.